Señora consejera, la provincia de Huelva es reconocida por ser un referente en el sector agrícola. Sin embargo, se… No, no podemos poner en duda eh, que gracias al trabajo que realizan los migrantes en la, en la provincia, sin embargo, ellos se ven obligados a vivir en asentamientos totalmente irregulares. Resulta dramático que en los últimos diez años se han visto sometidos a casi 30 incendios en los asentamientos. A día de hoy, de hecho, hay abierto una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo, al igual que también llevan mucho tiempo demandando las ONG que forman parte de la Mesa de la Integración.